Hola, un saludo a todos. Esto es Hannah Otón. Sabemos de qué vamos a hablar. Google Plus, porque hay que estar en los círculos. Sabemos quiénes son los invitados. Y además os invito a que lo busquéis en la descripción del vídeo, del audio, de la página web, porque ahí es donde está lo verdaderamente importante. La bio. Y eh, Yolanda, eh, ¿por qué no nos presenta a los invitados de esta noche? A los, a los pluseros que tenemos aquí esta noche, porque esta noche hablamos de Google Plus, ¿no? Entonces creo que es un poco claro que tenemos que, que hemos tenido que invitar, lógicamente, a personas que tanto en el nivel personal como profesional, pues utilicen, aparte de otras muchísimas redes, Google Plus. Entonces, pues nada, tenemos aquí esta noche a Esteban Rodrigo, buenas noches, su no. Pérez Verna, José Luis Santana, a Rangón y a Susana no, Morín. Cara. Es decir que muchísimas gracias por, por acompañarnos para hablar esta noche de, de Google de, de esa más que red social capa social y nada recordarle a la gente que nos está dando en directo pues que a través de las redes sociales pueden preguntas y comentarios si sí, es a través de Twitter eh, poner siempre nuestra etiqueta que es el símbolo de la almohadilla y Hanauton a través del evento de Google Plus que ha estado muy dinámico durante toda la semana a través de Facebook del propio YouTube intentaremos recoger todos esos comentarios y preguntas en la medida de lo posible trasladarlos así claro. es que Creo que vamos, no sé si alguien tiene abierta la emisión de YouTube por detrás porque se, se oye con el retardo, creo que... Bueno, yo, yo creo que más o menos para lanzar un poco Ya en materia ¿no? de qué es Google Plus Habíamos lanzado una pregunta dentro del evento de por, qué hay que estar dentro de, ¿no? ¿Por qué hay que estar dentro del círculo? Entonces eh, creo que podemos iniciar con esa pregunta Aunque van a salir muchas explicaciones de por qué hay que estar Que luego iremos desgranando durante la charla Así que utilizamos este orden alfabético Y, y nada, por orden te toca a Esteban a ti iniciar la charla De decir por qué es importante estar dentro del círculo en Google Plus y cuando digo círculo, digo es social no dentro de un círculo determinado de una persona. Está... Para mí es, eh, buenas noches primero a la audiencia y a los compañeros. Eh, Google Plus para mí es esencial por dos motivos. Uno, por cada el carácter natural a la forma de hablar. Hablamos siempre de que tenemos un círculo familiar, un círculo de amistades, un círculo de ocio, un círculo, y por lo tanto crea dentro de los círculos la forma natural de unir. Eh, si las redes sociales trabajan en formato rizoma, eh, Google Plus es su paradigma. Para mí es el astro rey en este momento de cualquier estrategia de software. Pues ya sigue por este mismo resumen. ¿Por qué hay que estar dentro del círculo de Google Plus? Yo, yo no sé si hay una, una razón específica por la que haya que estar dentro de Google Plus, ¿No? Eh, las redes son hay muchas, como sabemos, cada unas algunas tienen un objetivo concreto, otras son más de tipo generalista como es esta, y en fin, entiendo que es un espacio y que en ese espacio cada uno jugará según le apetezca jugar, según sean sus intereses y sus motivaciones, y no creo que haya una razón estricta o concreta, e incluso fíjate, estoy seguro que hasta se puede vivir felizmente sin estar en Google Plus también, ¿eh? O sea que no eh, quiero decir, porque esto a veces se plantea desde una cierta virulencia, que, bueno, yo mismo confieso que a veces he caído en, en esta virulencia también, pero eh, entiendo que, que tampoco hay que tomárselo así. Claro, eh, yo profesionalmente me dedico al tema del marketing online y entonces sí que hay una razón más que, o una, vamos, una tonelada de razones más que evidentes, pero entiendo que esto es un hangout abierto a cualquiera, se dedica a lo que se dedique, y Entonces, no, no hay una razón concreta, simplemente eh, yo lo que le diría a alguien que no sepa lo que es, es entra, experimenta, juega con ello, disfrútalo y tú encontrarás tus razones. No hay una razón escrita, esto no, no, no está en un sitio claro, marcado a fuego de por qué tienes que estar en Google+. Plus Sí, eh, eh, yo la, la, la pregunta de Yolanda se la quiero repetir a José Luis, pero con un enfoque ligeramente diferente. Y es, eh, José Luis, ¿qué se, ¿qué se pierde la gente por no estar en los círculos de Google+, Plus bueno, pues, en realidad, la gente de, de la calle no se pierde mucho. No es, no es que se pierda una gran cosa si está en otras redes. Eh, pero sí que es verdad que la eh, hay mucha gente que usa herramientas de Google, que usa YouTube, Gmail, que utiliza el buscador. Eh, esa gente realmente está, está utilizando esas herramientas de Google a un nivel o, o con una funcionalidad inferior si no está en Google Plus. Normalmente estará en Google Plus, lo que pasa es que no lo utiliza. Porque con las últimas integraciones eh, es difícil no estar en Google Plus, a no ser que tengas una cuenta de Gmail que, que no utilices. Pero sobre todo se pierden eso, se pierden eh, una integración con las herramientas de Google. Eso para las personas que no, que no tienen un uso profesional de, de lo que es Google Plus o de, que no se dedican a social media. Es, es lo que principalmente opino. Es, es decir, todas estas funcionalidades de, de Google o de los productos de Google no las quiero. Bien, si, si tú estás a gusto con eso, no necesitas Google Plus. Uh -huh. la, la, la verdad es que es, es un, una, una razón eh, que, a, que a mí se me ocurre por, por pasarle la palabra a, a Rangón y encontrar otros matices. Eh, Rangón, podría ser que, por lo que nos ha dicho José Luis y por supuesto tu opinión, eh, Google Plus es eh, quizás un poco sectorial a gente que vive en redes, trabaja en redes, profesionalmente está en redes y para los demás, pues bueno, es... ¿No hay mucho más? Creo que no. Viendo a, pues viendo a lo que creo que ha dicho tú, es una, es una regeneralista generalista eh, A mí, al menos, me llega mal el sonido. No, que eh, aquí. ¿Sí? ¿Los demás os llega? Se te ha ido el sonido. Se te ha ido el sonido. ¿Se te ha ido el sonido? Ahora, ahora. Ahora ha vuelto. Sí, ahora, ¿Ahora? sí. sí ahora Vale, empiezo. Bueno, lo que decía, eh, para mí es una, es una plataforma generalista, creo que lo decía Jesús antes. Otra vez. Otra vez. Todo tipo de, de personas con diferentes intereses. Se piensa, va bien el sonido, creo que caso le vamos a dar la palabra a Susana mientras tú igual puedes hacer al salir dejarla y volver a entrar que igual se soluciona ¿vale? con el que tienes vale, seguramente será más, será más sencillo así, ¿vale? igual, Pero, igual está caso, el celito del círculo y casi casi te sale <risa> casi, casi o lo recuperamos o espera él se hablamos porque es que se perdía en la mitad de, de tu frase se perdía se perdía el audio por por completo sí. uh -huh. Pues, eh, Susana, retomando un poco pues la pregunta la pregunta que había hecho mi compañero. O sea, ¿Qué opinión tienes tú Me sobre el tema? Sí, eh, básicamente era eh, la, la cuestión que yo le planteaba a Rangón era si después de la explicación, desde el punto de vista de, de, de, perdón, de José Luis… El, ¿Se puede considerar que Google Plus es más para una determinada de tipo de personas que su vida profesional está en redes sociales o si es más generalista? Bueno, ¿Sas? yo lo, eh, alcancé a escuchar a Rampón que decía que una red social generalista y si lo puedo informar. Si bien el señor si, en un inicio, eh, hace dos años y pico, Google Plus, era más enfocado, no, no porque se hubiera desarrollado para ellos, sino que las personas que participaban en Google Plus eran más tecnófilos, digamos, hoy en día la gama de sectores es amplísima, tú tienes eh, comunidades, luego vamos a hablar de ellas, que hablan de, de, de una nube, de una comunidad de nube, hasta de recetas, de frases, de mujeres, en fin, de todos los sectores, con lo cual, las personas que, los usuarios que participan en las redes sociales, y sobre todo en Google Plus, pues yo creo que no solamente está compuesta por profesionales de social media o de marketing digital, sino ya se ha ampliado muchísimo a todos los temas de interés. Y justamente lo que Google Plus quiere es que los usuarios eh, encuentren eh, otras personas con sus mismos intereses, para que de en base a tus experiencias a tu profesión a tu sector para que tú puedas hacer mm, networking y puedas conocer a otras a otros profesionales que te interesan eh, desde todo punto de vista, ¿no? Uh -huh. Pues a ver, mientras se algo porque sí, mira, por un comentario como que estaba llegando ahora a través de, de Google Plus de, que estaba lanzando Iván Sánchez es construyamos nuestra identidad digital independientemente de la plataforma que usemos, lógicamente aquí no estamos en plan de solo Google Plus o solo Facebook o solo Twitter, sino conociendo la diversidad de todas las redes sociales y esta noche pues le ha tocado a Google Plus, pero desde luego que el tema ese de la identidad digital es muy importante porque todos tenemos nuestra identidad digital, cosa que hay que cuidar y que, que no mucha gente pues, no, hace hincapié en eso. Pues vamos a probar a ver, Rangón, a ver el sonido, si se ha recuperado. A ver, ¿se ha recuperado ya? Sí. De momento, sí. sí. De momento, sí, ¿no? Cruzo los dedos. <risa> eh, <¿a> ver, ¿Pregunta? <risa> pues, mira, eh, ya, ya que para introducir un matiz más, ¿qué diferencia Google Plus a otras redes sociales? La, la primera impresión de alguien que se, que se incorpora es amigable, no es amigable. Sí, es Sí, la... La diferencia es, bueno, lo que tú has dicho, amigable, eh, sobre todo esa integración, tiene muchas más herramientas y le puedes darse, empezar a darle tú el uso que tú quieras. Eh, otras, otras plataformas, lo, lo tiene a todos, eh, pues, están más limitadas en ese sentido. Eh, ahora mismo, por ejemplo, una herramienta como Hanaut no la tienes presente en Facebook. Eh, es, el tema de fotografías, bueno, han avanzado mucho en, en otras redes sociales, en, en Twitter, sobre todo, también, por ejemplo, le, han, le están dando ahora mucho protagonismo con el cambio de perfiles y demás. Pero el potencial que tiene el tema de, de fotografías, la gestión, los filtros, eh, no lo tiene ninguna otra red como, como Google+. Plus. De hecho, ni, ni Flickr, por ejemplo, que es una... una una red social específica de, de fotografía y ya bueno en el tema de comunicación y de y de gestión de, de círculo de privacidad y demás pues también mí, también mí está está muy, muy es muy superior a la gestión que puedas hacer en otra en otra red social uh -huh. Yo sí añadir, porque... perdona una uh -huh. funcionalidad que de repente la gente que nos está oyendo no la conoce y es muy muy interesante cada publicación en Google Plus es una URL diferente única quiere decir que Tú puedes promocionar esa URL en otras plataformas, en otras redes sociales, para generar el tráfico y para dar a conocer tu mensaje. Con lo cual, con otras plataformas no existe. Entonces, realmente incluso puedes obviamente, movilizarlo en tu blog, que también se puede hacer con otras redes sociales, pero la posibilidad de, de que tú recibas una URL por cada publicación es increíble, tiene un, un poder tremendo. Además, obviamente, de que recibes enlaces en, en Google Club, eh, que es un follow Quiere decir que se benefician en, en el tema de la utilidad en, en cuanto a página de Pero Susana, creo que con la última actualización, el cambio de, de, de publicaciones, de enlaces, creo que cambiaron. Ya no es ya no es Dufollow. Antes sí que eran Dufollow, pero mmm, creo recordar a alguien, creo que, que, que José Luis o alguno de vosotros me lo, lo comentó, hizo algún comentario al respecto de que ya dejaban de ser Dufollow. ¿Alguien lo puede confirmar? Sí, sí. Esto las, en esto Google hizo un cambio bastante significativo en el sentido de que tanto las URLs que entran directamente en una publicación o incluso las que están en los perfiles personales son no follow. Ahora lo único que hay de follow son los perfiles incluidos, en, digo, los enlaces incluidos en la parte información de una página. Sí. Pero de todas maneras, eh, no sé, chicos, eh, yo de verdad a mí me interesa eh, recalcar eh, salirme de estos temas. Eh, efectivamente para los que estamos en esto del social media el marketing online etcétera Google Plus tiene una serie de ventajas añadidas que si se indexa que si es de Google que si algún día el Google Autor será el autor y puntuará que si los más unos algún día puntuarán es posible pero sinceramente a la inmensa mayoría de la gente supongo que esto le importa un pimiento y no creo que sea lo más lo más importante entonces por redundar un poco en lo que habíamos dicho de que no hay que centrarse en el tema profesional ni verlo desde este punto de vista, le quería daros un par de ejemplos prácticos y concretos. Mirar por, por, por un tema profesional, pero eh, yo en los últimos días he tenido que mirar mucho la actividad que en Google Plus hay en los temas que tienen que ver con arquitectura y con decoración de interiores, etcétera. Y es alucinante, hay una cantidad de comunidades pero potentísimas, con decenas de miles de personas hablando de arquitectura, de decoración de interiores, de mobiliario, de reparaciones en hogar, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el social media. Y también para que sepáis información, sencillamente datos, cifras, no opiniones, las páginas más seguidas actualmente en Google Plus son relativas a deporte. O sea, que tampoco tiene nada que ver ni con social media, ni con, ni con toda esta gaita que quizá los que estamos aquí y que es lo que más valor le podemos dar, pero verdaderamente que Google Plus en ese sentido ya ha traspasado ese esa fase inicial, que se suele llamar de los early adopters, en la cual las personas que intervienen, exactamente igual, porque de acuerdo, exactamente igual cuando empezó Twitter, que las primeras personas que estábamos en Twitter, pues éramos los mismos, ¿no? Eh, los que tienen que ver con el mundo del emprendimiento, del marketing online, de las redes sociales, etcétera. Y esa la fase, universidad, y la universidad. Ah, no olvidéis la universidad. La universidad está utilizando muchísimo Google Plus. Los ámbitos científicos también tienen ahí una gran repercusión, mucho más que en cualquier otra red. A, Al hilo de lo que tú pones, yo quisiera de, dejaros una serie de cifras que están en una gráfica que quisiera, a ver si se puede, si se ve. Sí. No se ve, ¿no? no sí, se ve, pero no lo acerques, o sea, separalo un poco más de la pantalla y se verá más entera. A ver no si tanto. se ve. Un poquito así. Así. ¿Se ve? así. Las dos curvas de crecimiento de Facebook y de Google Plus son exponenciales, pero es infinitamente mayor el ratio que tiene el crecimiento la de Google Plus que la que tiene Facebook. De hecho, muy probablemente, eh, a final del año 2016, el ratio de crecimiento de Google Plus será el doble que el ratio de Facebook. También porque el tamaño de crecimiento posible que tiene Facebook con respecto a Google Plus es menor, dado que tiene mayor tamaño. Pero hay una cosa muy importante y es... Se ha hecho un gran estudio en Estados Unidos sobre Google Plus este año eh, realizado por Sesmetrics sobre 30.000 ser analizadas para el que no sea del sector que sepa páginas de resultados de búsqueda realizadas en, Twitter, en, en Google que da unas cifras bestiales. 300.000 URLs, títulos y descripciones, 4.300.000 black links, 600.000 grupos de anuncios, 150 gigabytes de datos. 1.250 millones de contenidos compartidos en otras redes sociales, por ejemplo, Facebook. 12.950 12, millones de likes en contenidos de Facebook. 600 millones de comentarios en Facebook. ¿Qué quiere decir? Que la gente, lo de Facebook que publica ahí para compartir con sus amigos de cháchara y tal, se lo lleva de alguna forma más profesionalmente o muchísimo más inteligentemente para que le posicione dentro de lo que es Google+. Plus? Por lo tanto, de alguna manera estamos entronizando un nuevo ídolo para realizar todo tipo de campañas de cualquier tipo. Uh -huh. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y es, eh, era eh, Mascat el que dijo que nunca poner un más uno iba a influir en el posicionamiento. Sin embargo, hemos comprobado cantidad de eh, realidades con páginas que el hecho de tener muchísimos más unos y utilizar eso como una herramienta habitual de posicionamiento eh, te coloca muchísimo en mejor posición que eh, cualquier otro tipo de, de contenido en otra red social sobre todo desde que se abandonó el tema de twitter y no apareció como el elemento prevalente tampoco facebook muy importante lo que tú has dicho jesús y lo que ha dicho susana eh, si tienes un perfil en gmail y tienes tu cuenta Gmail y lo tienes todo adecuado y el perfil es completo, muy probablemente tus búsquedas, como bien sabéis, aparecen con vuestra foto, podéis poner las estrellitas, podéis hacer una serie de cosas que le dan mucha relevancia. Por lo tanto, están ayudando no solo al posicionamiento, sino también a la buena reputación. Y es un tema que en Google pues, se está empezando a ver. Se ve desde el momento en que no quieren tener enlaces que no sean de calidad. El que quieren que las webs tengan cosas de calidad para que de alguna forma el posicionamiento sea orgánico, natural, basado en eso y no en hacer trampas con el tema de las compras de enlaces y tratas de cosas, panean muchísimo más ahora cuando haces esas prácticas y las blacklists famosas, pues por ahí andan dando mucha caña. Eh, por no hablar de otros temas, así me cae un poquito no, no, porque todos esos, todos esos datos sí que confirman un poco no lo de, lo de siempre, ¿no? de aquí como las categorías de las grandes redes, o sea como Google Plus, en ¿cuántas, cuántas veces no en conferencias o en diferentes sitios de Google Plus todavía existe esa red eh, social, el pueblo fantasma, o sea todavía se comentan y esos datos eh, avalan que lógicamente pues no es así, que cada uno para gustos colores y cada uno pues utiliza la, la plataforma que quieren. Hacían un apunte desde, desde Google Plus, perdón Esteban, lo de no follow que estábamos hablando antes, que dice o sea, está comentando Pablo Aracil que sí, que son no follow desde hace un tiempo tanto las publicaciones eh, desde enlaces como en la parte de información y sobre mí. ¿vale? Simplemente era un poco se había comentado antes. Eh, el dato que faltaba. Facebook dice que eh, en los últimos seis meses ha crecido desde 983.000 eh, o sea, desde 983 millones de usuarios hasta 1.264.000 que podríamos decir tiene ahora, supuestos. Google Plus lo ha hecho desde 247.000 a eh, 500.000 o sea, hasta 500 millones perdón, de 247 a 500 millones pero hay una cosa que es extraordinaria Facebook tiene menos de 700 millones de usuarios activos por lo tanto tiene muchísimos zombies muchas cuentas fantasma, muchas cuentas falsas mucho tal, y sin embargo Google Plus tiene 343 millones testados de cuentas o de perfiles activos esto quiere decir que el ratio de veracidad de una red con respecto a la otra es Casi de 1 a 3. Y esto también es un tema muy importante a la hora de plantearte muchas estrategias. Sí, sin embargo mucha gente ¿no? eh, establece que en Google Plus como tú al crearte un perfil de Gmail o sea de una cuenta de correo directamente tienes asociado todo, lo uses o no lo uses pero claro, lo que hay que destacar de esta red social y para mucha gente que a lo mejor se esté acercando porque a lo mejor no sea usuaria de Google Plus, es explicarle que va un poco más allá porque eh, lo, lo bueno, o otros dirán que es malo, es que está todo el paquete integrado ¿no? que puedes tener o sea, pues estaban, habían lanzado antes también una pregunta desde, desde el, el chat de preguntas de Google Plus que está habilitado para, para eso, para que luego se pueda... Eh, quedar etiquetado el vídeo, preguntaban desde el CI eh, Vista Alegre que si alguien podía explicar la relación entre Google Plus y Google Drive, porque le parece confuso ahora quiero que deis pie a eso, pero es decir un poco que que lo bueno de Google Plus es que es el, o sea, de Google, es que está todo el paquete integrado, o sea, que tienes el correo electrónico tienes la red social, tienes hangouts o sea, todo esto eh, ¿alguien puede retomar la pregunta? o sea, establecer la diferencia porque creo que ¿no? lo de Google, entre Google Plus y Google Drive ¿qué, qué relación hay? Bueno, Son de la familia eh, Google velozo yo uh -huh. eh, básicamente que Drive es el almacenamiento de la nube y es el, el propio almacenamiento de, de Google para Google Plus aparte de todos lo los servicios que tiene de como Docs por ejemplo eh, sobre todo influye sirve mucho para el almacenamiento de fotografías eh, fotografías puedes almacenar todas en Drive eh, y luego también está la hora de compartir documentos. Los documentos los puedes compartir directamente los que tienes en Drive, los puedes compartir directamente en Google Plus y, y se muestran, digamos que eh, visualmente atractivos, pues, vale. Y tampoco te ocupan, te ocupan espacio, la caja que tiene. Y todo el tema de, de fotografía tampoco, salvo, salvo que quieras eh, poner a un tamaño original que supere, no sé si mil 2013. 1900 píxeles, no, no recuerdo mismo la cantidad, pero, pero vamos, eh, la compresión no es, no es mucha, es algo que sean, sean imágenes, las originales sean de, de un tamaño muy grande, eh, no te va a ocupar espacio. Y, y es bueno, es bastante interesante. Lo mejor, para añadir a lo que has comentado, Ramón, lo mejor para la foto es... Eh, Marcar la casilla de subir mi foto, o sea, perdón, no marcar la casilla de subir mis fotos a tamaño completo en, en la configuración de Google Plus. Porque, como le dije, me sube las fotos a tamaño completo, que normalmente suelen tener una, un tamaño bastante grande, y en poco y en este tiempo te va a llenar la memoria. Tienes hasta 15 gigas gratis para guardar la copia de seguridad de tus fotos, y si tú, no, si tú no marcas esa casilla, lo eh, que hace Google curso es que sube las fotos a un tamaño estándar, con lo cual tiene el espacio limitado para, para las fotos. Uh -huh. Pues eh, creo que para la gente que se es esté, como hemos dicho, no es importante a la hora de la autoría y todo eso, pero sí que sería. Eh, por darle recomendaciones no a la gente, que pues, pues habrá gente que, que sí, que ya tiene muy avanzado todo el tema de su perfil, pero hay gente que está como iniciando. Entonces, ¿qué recomendaciones básicas? Una persona llega, tiene su perfil vacío, ¿qué recomendaciones le damos? O sea, yo empezaría por completar lógicamente todo el perfil, cuanta más información mejor. Pero creo que vosotros que sí que, como domináis mucho más eh, pues, eh, Google+, eh, que deis consejos a la gente para, a la hora de, ahora entraremos también en el tema que José Luis también controla mucho, el tema del SEO, porque es bueno para posicionarse y todo eso, dar un poco de recomendaciones a la gente cuando llega a Google Plus, cómo se maneja, porque mucha gente igual dice, es que es un poco complejo. Vamos a bueno, ya, Yo creo que lo, lo, hay un, un aspecto diferenciador con Facebook uh -huh. y es eh, que Google Plus, el trabajo, la presenta, lo que te presenta en tu muro o stream, como, como se denomina en, en Google Plus, es eh, lo que publica la gente que es más relevante para ti y quién es más relevante para ti en Google Plus pues eh, con el esquema de capa social que, que monta Google Plus es el que del que recibes más correos de, con el que conversas más con el que intercambias más cosas entonces no tienes el problema que se está generando en Facebook que, que si no si no pagas eh, tus publicaciones no llegan. Aquí eh, si tú fomentas la relación con unas determinadas personas, con un grupo de personas, esas personas van a tener la información tuya, porque Google lo que quiere es ese intercambio. Entonces, eh, una vez que se ha creado el perfil, que has cambiado ya la foto del fondo, por favor cambiar la foto del fondo las, eh, la que sale por ejemplo, se si nota enseguida si un perfil lo estás cuidando no, sí. solo con la foto del fondo, ves esa rayas fo no. siempre. La foto del de hecho, fondo es como no el huevo de Twitter, ¿no? O sea, sí, no seas un huevo de Twitter de no. eh, Twitter uh -huh. Haces eso eh, dices el eslogan eh, comentas eh, el que te quieren, el que... ¿Qué temas te interesan, básicamente? Para que la gente conecte contigo. Y una de las cosas importantes es indicar el eslogan, que lo vas a ver en muchos sitios. Y a partir de ahí, empezar a... Y meter, a la gente. José Luis, y, me, y meter ahí las keywords en el eslogan, es decir, por aquello por lo cual que te busquen y que Google te... Te posicionen, porque si no, hay, yo he visto loganes en los cuales dice bueno, la vida es maravillosa, y vale, vale, la vida será maravillosa para ti, pero a ver por lo que te van a buscar, ¿cómo sí. vas a aparecer como resultado? Sí, lo que pasa es que yo, eh, vamos, estaba un poco en la línea de, de Jesús. Eh, el tema SEO, la gente que lo quiere trabajar, ya busca la información. Y, y me gustaría un poco exponer que, que Google Plus. Es, es una red generalista, y realmente una red generalista abierta, o sea, no no busca el objetivo de todas las redes, que es eh, quédate el máximo tiempo dentro de la red, sino que, que, más bien, es trabaja con todos los servicios de Google. Quizás sea un, otra forma de ver lo mismo, pero, pero ahí estamos viendo YouTube, tú si gestionas fotos tienes un maravilloso editor de fotos, eh, posiblemente picasa morirá en este año yo votaría por ello porque ya es más potente eh, el editor de, de google plus que, que el propio picasa tienes eh, una conversación que ya no necesitas skype puedes tener una conversación a 10 con los handouts y, y aparte el, la conversación es natural o sea tú tienes más comunicación con la gente con la que más te comunicas y eso creo que es un, un tema bastante, bastante importante. En el tema de SEO que comentabas, eh, sí, obviamente. Eh, rellena tu perfil y haz que te vean. Pero que te vean eh, más que por ahí, por las publicaciones. Etiqueta las publicaciones en los hashtags que estén presentes. Mm. Que estén presentes porque salen con mucha facilidad y más desde los últimos cambios. Y si no conversa. automáticamente, o sea, si tú no posicionas, no, no sé si tiene que estar activo o no, pero si tú no pones los hashtags, no etiquetas, automáticamente Google te ofrece como sugerencia. Sí, te pone de ¿no? uno a tres hashtags. Identifica pero, las pero, palabras claves que igual no se corresponden con lo claro, que tú sí, estás... Sí, com, sí, este, com, ¿no? completamente. Eh, uh -huh. Si tú no los pones, te puedes encontrar cualquier cosa y en muchos casos, eh, contraria a lo que tú quieres transmitir. Es y, sin error... No meter por lo menos tres hashtags, ¿vale? Porque sí. ah. Google Plus te va, te va a meter automáticamente tres, entonces tú normalmente lo mismo que te debe meter siempre son tres, para que no dejar nunca, a la, nunca a ninguno al azar. Es decir, meter las tres que tú consideras que, que, que son las que deben de ser hashtags. Estáis uh -huh. hablando todo el rato de Google Plus como una red generalista. Yo, sin embargo, tengo la visión de que Google Plus es lo más parecido a aquellos vasos que teníamos cuando nos íbamos de excursión de pequeños, que estaban dentro de una cajita, abríamos la cajita, la estirábamos hacia arriba y se hacía como una especie de embudo con lo que podíamos beber. Para mí, Google Plus lo que hace es ser una especie de contenedor de absolutamente todas las suites que permiten trabajar en el entorno Google para que nada de lo que podamos hacer en el ámbito de la nube, en el ámbito de Internet, se escape de aquello que es realmente el, el gran hermano, el que lo tiene todo de nosotros, el que nos vigila absolutamente todo, el que sabe en cualquier momento cuál es nuestra tendencia, cuál es nuestra forma de trabajar, qué es lo que nos gusta, qué es lo que amamos, qué es lo que queremos y con qué gente nos, de alguna forma, nos relacionamos. Si le faltaba algo, justamente eran las relaciones humanas. Antes uh -huh. uno sabía lo que uno emitía o lo que uno recibía, pero no la forma en la que uno se relacionaba. Realmente, si esto lo veamos desde un punto de vista sociológico, lo que está haciendo Google Plus con esta herramienta, o Google con esta herramienta, es eh, tenernos a todos eh, sindicados muchísimo más identificados y mucho más interrelacionados, de forma natural o de forma artificial, depende de cada uno cómo haya montado el tema de sus círculos. Pero con eso, lo que puede haber ahora es un asalto claro de si la gente que se relaciona conmigo tiene en común lo que amamos en este círculo, vamos a cascarle a ese círculo lo que realmente eh, necesitan, lo que esperan, y eso tiene que ver con una cosa que está viniendo, que es el Internet de las Cosas. Uh -huh. Creo que esto es previo a lo que es el sí. Internet de las Cosas. Nos van a meter por ahí, pienso yo, por ese embudo, el agua que nos vamos a querer beber o no. Esa uh -huh. es una forma metafórica de hablar, pero creo que va por ahí. El interesante tema del Internet de las cosas que tratamos aquí en hanautón hace un par de semanas, o sea, ya sí, sí. se va se va repitiendo todo. Ya estamos aquí otra vez de, de vuelta, como hemos dicho ha sido simplemente por un fallo técnico, eh, nada, retomar la charla en un par de minutos y eso es lo que, lo que hemos hecho, así que estamos aquí de nuevo con los invitados hablando de, de Google Plus y nada, pues para retomar un poco el punto en el que nos habíamos quedado, estábamos hablando de la importancia y el beneficio que tiene, ¿no? de que Google Plus aporte el tema de, de los círculos, que se pueda segmentar a toda eh, la gente que añades en los círculos. Vamos a sacar un poquito este tema, o sea, ¿qué beneficios le veis vosotros a eso, a la aparición de los círculos y que cualquier publicación puedas enfocarla? A un... Bueno, los círculos, le eh, tomo la palabra, uh -huh. son una potente herramienta de segmentación, son buenísimos y creo que son una de las mejores funcionalidades que tiene Google Plus. El hecho de poder segmentar y agrupar como tú prefieras a tus contactos respetando tu privacidad, ¿no? Por ejemplo, imaginaros eh, un perfil de marca, de marca personal que tiene tres temas diferentes: pues eh, contactos de social media, contactos de SEO y contactos de diseño. Lo estoy inventando, ¿vale? Entonces tú no tienes por qué compartir una publicación con con un con otro grupo de personas que no les va a interesar ese tema, entonces tú puedes eh, decidir con quién lo vas a compartir, y no necesariamente tiene que ser público, cosa que en otras redes sociales o es público o, o simplemente es privado, ¿no? Entonces, en este caso, tú puedes llegar a mucha gente, un círculo de 500 personas, eh, o de 100, o de 20, eh, para compartir una información, la que tú quieras. Y por otro lado, es súper es importante a quienes... Eh, tú a tus círculos, porque de la calidad de tus círculos va a depender la calidad de tus streams, es decir, la calidad de las publicaciones que tú veas. Eh, esto es importante que lo entiendan, de repente para las personas nuevas, en Google Plus, eh, si tú añades a mil personas a tus círculos, eh, tú vas a ver que ellos publiquen, si, si, cuando lo hagan público o lo compartan contigo, pero lo que tú publiques no necesariamente lo van a ver ellos para que ellos vean lo que tú publicas tienen que haberte añadido también o se tiene que meter a tu perfil no sé si ha quedado claro entonces, si tú tienes gente eh, has añadido profesionales usuarios a, a, a tus círculos la calidad de, la, de lo que publiquen esas personas va a, va a hacer que tú tengas un mejor o peor stream con noticias y con artículos más interesantes o menos interesantes por eso es bien importante que la gente tome conciencia de esta de esta funcionalidad de Google Plus, porque si lo hacen bien, pues van a tener una, una información mucho más rica y más rápida. ¿Hay un tope de círculos eso? Porque yo eso sí que desconozco un poco la información. ¿Hay un tope de círculos a la hora de crear o es ilimitado? No, no puedes crear todos los círculos que quieras. Bueno, no, hay un límite sí, porque como tienes un límite de 5.000 personas a las que puedes seguir, sí. podrías crear como mucho 5.000 círculos. 5.000 círculos, no, claro, exacto. <risa> porque luego para, para incluirlos y todo. <risa> me gusta comentar de este tema de los círculos porque normalmente, siempre que se habla de círculos, se habla del concepto de eh, cómo yo los, los, digamos, los uso hacia afuera, es decir, eh, que puedo publicar una, un tema exclusivamente para unas personas o para otras. Pero los círculos tienen otra función eh, súper importante, que es cómo lees tú. Quiere decir que eh, cuando tú entras en Google+, en la parte superior, se indica, eh, por defecto, te sale un todo. Y quiere decir que estás leyendo todo lo que publiquen las personas a las que sigas siempre ordenado en función de la relevancia de la que antes José Luis hablaba. Pero tú puedes seleccionar esto, y puedes decir, bueno, eh, yo he creado ahora este círculo, pues no sé, por ejemplo, lo decía antes, ¿no?, del deporte, y resulta que ahora estoy, pues como ayer, viendo la final de la, de la Euroleague está jugando el Sevilla, y digo, bueno, es que ahora quiero centrarme en el tema este del deporte, a lo mejor ahora alguien lanza una publicación fantástica, ...sobre, no sé, las mejores playas del Mediterráneo... ...pero mira, no estoy ahora en lo de la playa, estoy con lo del fútbol... ...entonces quiero leer solo lo que hable esta gente que habla normalmente de deporte... ...quiero conectarme algo así como un canal... ...es decir que es como si yo tuviera una televisión en la que puedo seleccionar el canal... ...y digo, voy a entrar ahora en el canal deportes... ...y voy a escuchar solo esta temática... ...es, es otra forma en la que tú organizas también cómo recibes... ...no solo es eh, la organización de cómo emites, sino también de cómo recibes... Y esto muchas veces se pasa pasa desapercibido y se habla solo de los círculos desde esa perspectiva ¿no? de, de la emisión, pero también son muy importantes desde la perspectiva de la recepción. Has puesto el dedo en, en la llaga en un tema esencial, Ay. que es cómo quieren utilizar la Google Television lo que es la televisión interactiva, para que tú puedas tener en tu pantalla, mediante eso que tú has dicho, la selección de los canales, aquello que tú realmente en ese momento estás haciendo como más relevante pero para mí Google tiene una cosa todavía mucho más importante, igual que Twitter, por eso soy muy Twittero y menos Facebookero, y es que te puedes relacionar con gente que no conoces y que por algún motivo puede ser relevante en un momento determinado y lo incluyes en un determinado círculo o que lo haces, a lo mejor no de forma estable, pero sí para una determinada acción, para una determinada actividad. Eso, por ejemplo, que no funciona bien en LinkedIn porque tienes que ser o invitado o conocerlo o que alguien te presente o en otro tipo de red donde si eh, invitas a gente que no y alguien te denuncia o inmediatamente te banean, como pasa por ejemplo en Facebook, eh, en Google Plus no ocurre. Y eso es un es también una, un, un tema importante e interesante para, para estas cosas. Lo que tú dices de la selección del tema es esencial. Tú puedes meter a una persona en un montón de círculos distintos porque esa persona puede ser alguien de tu familia, puede ser alguien que sea... En mi caso, por ejemplo, de mi falla, sea además alguien del mundo social media, además sea del club Valencia de fútbol y además le guste pues, navegar. Y entonces lo tengo en cinco círculos distintos y es la misma persona. Y no molesto con temas de fútbol cuando estoy hablando mejor de tema de navegación, porque puede haber otra gente que no le interese para nada lo que están hablando. Y en otros sitios eso no se lleva igual, eh, se trabaja peor eh mucho. Si lo utilizas en campaña es vital porque va a recibir el mensaje adecuado segmentado a aquel que realmente lo espera y ahora pues mmm, no lo teníamos. Con esto sí que es una herramienta que te permite tenerlo. Le cuesta guiar también muy bien. Cuando haces en el blog un post y pones la descripción corta, lo metes directamente al Google Plus como definición de lo que has hecho y le pones el enlace de lo que has hecho en el blog te posiciona rapidísimamente, muchísimo más rápido que tu propio SEO del blog. Y así un montón de cosas. Realmente interesante. Bueno, retomando con, con los círculos, eh, lo habéis comentado un poco por encima. Eh, una otri, una utilidad de las utilidades más importantes que tiene para mí es el, el feed de contenido. A nivel de, de feed de contenido es muy, muy potente. ¿Por qué funciona muy bien? Pues porque es diferente a Twitter o a Facebook, lo que habéis comentado. Realmente el tema de, de Twitter, por ejemplo, el follow back, que tienes que seguir a otra persona, meterla en lista y demás. Aquí no, aquí puedes seguir a 500 personas de un plus, círculo, porque escriben de social media, porque escriben de deporte, porque escriban de una arquitectura, porque escriban del contenido que sea, que te interesa, y los tienes todos en un círculo. No necesariamente tienes que, tienes que seguir recíprocamente, no necesariamente va a aparecer entre en, en esas 500 personas. Mucha gente no lo sabe, pero también lo puede ocultar el número y, y, y no van a saber, la gente no va a saber realmente si está siguiendo a 500 personas o si está siguiendo a 5.000. El ratio no, no, no, lo va, no lo va a llegar a saber, ¿vale? Eh, entonces, si nos dedicamos a a un interés o a una, una profesión, o algo en concreto, y necesitamos obtener contenido de calidad, vamos a tener eh, muchos círculos que comparte además la gente, con iniciativas, sobre todo que se, usa, se usan más en Estados Unidos, pero, por ejemplo, aquí el amigo Jesús Pérez, en cerrada, lo, lo, lo lleva a cabo con el, con el Círculo del Day. Eh, y la recomiendan en base en a intereses o a, a, una, a unos contenidos que van publicando. Entonces es bueno cuando empezamos en Google Plus eh, tener claro qué objetivos y qué tipo de, de contenidos queremos tener. Mm, queremos, eh, eh, si tenemos claro ese objetivo, vamos a buscar ese tipo de perfiles, lo vamos a añadir en un, en un círculo, vamos a poder segmentar y poder eh, coger todo ese contenido como si fuera, pues no sé, como si fuera un feedly, por ejemplo, o el extinto Google Reader, igual, en vez de leer eh, leer contenido y de, de blogs, lo vamos a leer de círculos, de lo que está publicando la gente en esos círculos que tenemos ya segmentados. Y yendo ya un poco más lejos en eh, ese feed de contenido, podemos crear un feed de contenido propio para nosotros mismos creando una comunidad privada, que esto ya es la bomba. <risa> Esto sería eh, coger, coger ese contenido que tenemos en esos círculos de esas personas, esas publicaciones las compartimos con nuestra propia comunidad privada, podemos establecer una serie de categorías y tener un lector, un lector propio dentro de nuestro propio Google Plus con todos esos contenidos esas publicaciones, que podemos ordenarlas como queramos, le podemos dar el uso que queramos, podemos compartirlo en cualquier momento, público, privado, como nosotros queramos. Y, y, bueno, y para mí, eh, Google Plus, mmm, volviendo un poco a lo, a lo, al inicio, a las, a las funciones, por qué tenemos Google Plus, quizá la, para mí una de las más importantes es el tema de, de fit de contenido, de coger, el, el aprender, coger contenido de terceras personas, porque es muy, muy difícil llegar a ciertas personas de cierto nivel si tuviéramos Google Plus. Vale, sobre todo, sobre todo en, en, en agua en inglesa. En española quizá, ahora se está moviendo un poco más la cosa, pero en agua en inglesa, eh, tenemos a mucha, mucha gente. También. Sí, es que es básico y es la, la información. Y otro apartado también bastante interesante, ya hemos dicho o sea, el, la importancia de segmentar muy bien en los círculos ¿no? y, y tenerlos bien elaborados. Pero otro tema y otro apunte bastante potente que tiene Google Plus es el tema de las comunidades. Que eso sí que, que es verdad, ¿no? De que eh, ahí cada gente, eh, la gente, digamos, por su gusto se puede. Eh, hay mil comunidades, cien mil de toda la temática y sí que sí que pueden, ¿no? En función de sus gustos, pues establecer es una serie de, de comunidades. Pero, no sé, vosotros qué destacaríais, para vosotros también es un punto fuerte, ¿no?, a favor de Google+, Plus el tema del debate que se establece en las mismas comunidades. No, claro, es, es fundamental porque la comunidad además eh, elimina la cuestión de si te sigo o no te sigo, o quién me sigue a quién, no tiene nada que ver, sí. es un concepto totalmente distinto y además sí. creo que las comunidades son precisamente la prueba de que eh, de cuál es el carácter abierto de Google+. Plus Yo ahora mismo he entrado en Circle Count, que es una una aplicación, bueno, un, un sitio web donde se recopila bastante información sí. sobre, sobre Google Plus y estoy mirando la lista de las comunidades que tienen más seguidores en castellano, para salirnos uh -huh. del tema, de es muy variado, ¿no? Sí. Y ahora bueno, digo, mira, la número uno es noticias de tecnología, la número dos es reflexiones comunidad, que es una... Que es Jesús, una... Jesús, Sí. en español es... nos gusta la música, que la creí yo. ¿Ah, no? Nos gusta la música, Hola. Eh. Ah, con pues, no sé si sale. Es que, a ver, que el count se pasa, en, evidentemente no sabe lo que es, eh, se basa en el dato que puede encontrar dentro del, y no siempre acierta, ¿no? Uh -huh. Bueno, decía que la, la primera es de tecnología, luego la reflexión es comunidad, que, que es una comunidad cristiana, la tercera es Android en español, la cuarta es poesía, ¿quién diría que uh -huh. poesía? Luego frases célebres, imágenes compartidas, investigación en nuevas tecnologías, diseño, fotografía, y la décima es para la mujer, imagen, poesías y más. Claro, fijaos uh -huh. qué variedad de, de temáticas, eh, ningún, no hay ningún deseo ni de posicionamiento web, ni de marketing online, ni nada de esto. Eh, estamos, en, en, estamos sencillamente en la sociedad, ¿no? Los eh, uh -huh. temas que interesan a la gente, sin más, y sin que haya ningún sesgo predeterminado que se base en todo esto de que dicen de que si esto es para empleados de Google o para uh -huh. gente que tiene un blog o cosas de estas, en absoluto, como se ve a través de algo que no es una opinión, que son simplemente datos que están ahí, que no que son cifras, que no, no son discutibles, ¿no? Uh -huh. ¿Y es en el número de seguidores o en actividad? el Esto es, Bueno, la, la clasificación de esta se basa en el número de participantes en la, de apuntados a la comunidad, digamos, que no tienen por qué ser todos activos, o sea, se podrían sí, hacer sí. muchos matices, ¿no? Pero, pero bueno, me, yo lo decía simplemente por, eh, por ver un poco la, la variedad, ¿no? Y luego, aparte, bueno, dice Ramón... Que la primera es esta de nos gusta la música, aquí no, no aparecerá pues por la razón que sí, sea. aparece, se ¿eh? La revisé yo el otro día y se aparecía, ¿eh? en, en, en circo. Sí, a bueno. ver habéis caído en una burbuja, en una burbuja de filtros y cada uno está, el, está buscando está un, contenido, en, un contenido y sale diferente. Mira, esta misma noche estaba en mil ya. y entonces sí sería la primera. Yo, bueno, yo he puesto aquí. Además, ¿Es la primera? Ya te digo que a veces no, no coge exactamente bien esto, ¿no? Porque eh, no sé de dónde saca exactamente lo del idioma central pero bueno, yo lo decía o sea, no era no era tanto por decir si una es primera o segunda o mm. otra sino sí. por mostrar un poco el abanico de la variedad de, de opciones y demostrar cómo el mundo que se mueve, de la gente que se mueve en Google Plus pues es pues como cuando, cuando vas al bar de la esquina, pues hay tíos que le gustan el fútbol y señoras que le gusta la moda y otro que le gustan los caballos y no sé, de todo pues de todo hay en la viña del señor, como dice el refrán mm. exactamente igual de todo hay en la viña de Google Plus Sí, directamente, pues es la, la, la potencia que tienen las comunidades, ¿no? De que cada uno, lógicamente, ahí sí que encuentras, o sea, no tienes por qué estar siguiendo a toda esa gente, pero sí que es una temática que a ti te interesa y de la que te mantienes informado. Y como estamos viendo, o sea, ni es SEO, ni es social media, ni redes sociales, entre las que figuran en el, en el top 10. Ah, y eh, también es importante, y me gustaría comentar, y lo había aportado antes de, de este debate José Luis, de mm, hacer un repaso un poco de lo que se puede entender dentro de las comunidades, ¿no? de un poco de las normas de, vamos a llamar, normas de urbanismo en las publicaciones ajenas, ¿no? Lógicamente cada cada comunidad establece sus normas, normas que muchos se pasan a, vamos, que directamente no le hacen ni mucho caso porque muchos se spamean directamente en mil comunidades, pero sí que estaría bien dar aquí un poco de... de ¿Cuáles serían los consejos no escritos de buena educación a la hora de publicar en, en el tema de las comunidades? A ver, pues esto sí que es un, vicio, un mal vicio de SEO, posicionamiento de todas estas cosas, ¿eh? porque los mm. pues, spamian en un 99% son gente eh, de ese tipo, de que emplean mal estas cosas, son los mismos que hacen pirámides de enlaces, que hacen trucos con, con Google y que intentan colar. Te he dicho antes que, claro, la ventaja de la comunidad es que eh, tú no tienes por qué ni seguir a nadie, ni que nadie te siga ni nada. Entonces, tú entras en Google Plus y bueno, pero pues de momento no te sigue nadie, claro, pero si publicas algo, por lo tanto, no lo vería nadie. Si entras en una comunidad que tiene 200.000 seguidores, teóricamente, al ponerlo, eh, sí que sí que lo vería. Pero puesto que, como digo, la mayor parte de la gente que hace esto lo hace con un interés eh, comercial, yo creo que, bueno, entiendo que la parte que tiene que ver con la buena educación, con leerte las normas de la comunidad, etcétera reiterarlo no va a funcionar, así que vamos a decírselo claramente. No funciona, señores, y además te va a hundir la cuenta porque Google no es tonto ni mucho menos en estas cosas y lo que hace es que lo detecta rápidamente, marca como spam esa publicación, algo que tú no ves. Cuando tú lo haces, aquí no te aparece nada en principio, lo lanzas ahí y ya está, pero resulta que al moderador de la comunidad, esto le aparece en una sección especial, no aparece en la propia comunidad, sino en una sección aparte, aparece con un cartelito en el cual eh, hay una serie de botones que puedes desde simplemente anular, que es lo que, bueno, al principio haces cuando tienes una comunidad, y sinceramente, y creo que José Luis estará de acuerdo conmigo, cuando te hinchan ya las narices le das al otro botón. Y el otro botón dice prohibir, informar y denunciar. Entonces esto llega a Google, Google marca la cuenta como spameadora y ojo, no marca simplemente una publicación. Ni siquiera marca simplemente la cuenta Google+, Plus, lo que marca es al usuario. Ese usuario, cuando luego, por ejemplo, lance un, un email a su newsletter, a sus seguidores, puede que también entre como spam porque está ya marcado como spameador. Entonces pues, eh, de verdad, llega un momento, y digo que acudo a la ayuda de José Luis, porque creo que en esto está muy conmigo, que realmente te hincha, etcétera, y, y, y realmente es que es una falta de, de, de todo tipo de, de educación, de ética, pero sobre todo de conocimiento y de inteligencia, un poco de, de uso de la herramienta. O sea, por favor, no hagáis esto, que es peor. sí, básicamente, a ver, lo, lo primero que debería de hacer una persona cuando entra una, en una comunidad es ver si se han marcado unas pautas de comportamiento. Pautas de comportamiento que pueden ser desde que no publiques eh, temas que hayas escrito tú, que las comunidades, por desgracia, hemos visto, nos ha comentado en CircleContra, 100.000 usuarios, 200.000 usuarios, vale, pero hay que meterse en la comunidad y ver realmente si te interesa, o sea, si lo único que vas a encontrarte son enlaces, pues bueno, si tú lo único que quieres son enlaces, te puede interesar. Pero si lo que quieres es conversar sobre un tema y adquirir conocimientos con eso, sobre ese tema, que no sea solo ir leyendo artículos, si quieres leer artículos, eh, mejor te pones el feedly. Eh, ¿Para qué te metes en una comunidad? En una comunidad lo que quieres tú es un intercambio de ideas. Si solo quieres artículos, pues bueno, eh, vete a una de estas comunidades que entran igual 40, 50 artículos cada día, pero que erróneamente creen que así llega más gente. No, pasa por delante de la pantalla más gente, pero la gente no lo ve. Claro, sí, no, hay en, no hay interacción, sino... Claro, en eh, muchas de esas comunidades tú lo que ves son 40, 50 artículos cada día, pero no ves ni un solo más uno. Entonces, eh, tienes un potencial público de 200.000 personas, pero un público real, ¿de cuánto? No, no recibes ninguna interacción. ¿Y eso cómo lo haces? Lo haces cuidando la comunidad. Justamente, primero, marcando bien las normas. La gente, si no se las lee, los echas fuera. Hay que cuidar realmente, es, es una cuestión de respeto... Eh, hacia la gente que lee la, la comunidad. Tú, tú la comunidad la vas a crear a partir de que la gente se siente a gusto, que encuentre lo que hay. Uh -huh. si, si entra y lo único que encuentra es spam, porque tú uh -huh. no te preocupas de cuidarla, uh -huh. al final eh, la van a tener, vas a ser va a ser un usuario más de tu comunidad, pero no la va a utilizar. Uh -huh. Entonces, okay. lo primero sería poner las normas. Y después, eh, ver cómo se publica en la comunidad y allí donde fueres haz lo que vieres eh, si sí, es tan sencillo como eso uh -huh. claro, y lo que ha comentado antes Jesús, no de que te puedan marcar como spam, pero tú realmente no lo sabes no ¿cómo podrías llegar a detectar no, una persona? no, sí que lo no puedes saber, vamos uh -huh. a ver tú cuando publicas en una comunidad tú puedes ver esa publicación en la comunidad y la puedes ver en tu stream siempre la ves en tu stream la publicación que has hecho. Si esa publicación está tachada, es que te la han rechazado. Uh -huh. Pero la ves en tu stream. ¿Qué uh -huh. puede pasar? Que pues lo habitual de los usuarios spammer cogen y de repente sacan una publicación en su blog, tienen uh -huh. localizados las 5 o 10 comunidades de la uh -huh. temática donde quieren ponerlo y la ponen. Y lo ves que en cuestión de 10, 15 minutos han publicado el mismo artículo, sí. normalmente con el mismo texto, normalmente ¿Entre? con la misma foto. Lo uh -huh. Claro, eh, Bueno, de momento eso Google coge y a la tercera, cuarta publicación en tan poco espacio lo marca como spam, uh -huh. preventivo. Pero no aparece ya en las comunidades. Pero como ellos no no interactúan con las comunidades, no mm. se preocupan de verificar que esa publicación Está se Está marcada como, como spam. Con claro. lo cual, están haciendo trabajo inútil. Mm -hmm. Y normalmente lo que pasa es que si en esas comunidades hay un moderador que se preocupa por la audiencia, mm. eh, verá si es una temática adecuada, pero lo verá en la zona que Google te da para los moderadores mm. eh, de spam y ya decidirá sí. él si sí o si no y como un moderador lo marque como spam entonces ya la publicación ha muerto ah, uh -huh. claro y lo que estamos diciendo porque comparte mucha gente eso pues eh, publica en un blog y directamente venga me lanzo a igual que en twitter cada dos horas te estoy metiendo el, el tweet recomendando el mismo enlace pero aquí en las comunidades es como no, todas a la vez esto que sería anda. como sí perdona yo, yo quisiera hacer una puntualización acerca de lo que hemos dicho de las comunidades y de los más uno y demás. Bueno, uh -huh. hay algunas actividades que, que, que, bueno, que funcionan para intercambiar más unos. Uh -huh. Estos empezaron a funcionar así porque, bueno, era una manera de posicionarse la, y esta práctica, digamos, funcionaba, colaba. Pero, obviamente, Google se ha dado cuenta de que hay gente que precisamente hace lo que estamos diciendo aquí ahora mismo, ese uh -huh. tipo de prácticas de publicar y subir ahí y demás, y, se, y también entre ellos la, los más uno, es decir, son eh, tú me haces más uno, tú me ves y se llaman así la, la, la comunidad de intercambio de más uno. Bueno, sí. pues Google ya está tomando cartas en el asunto y estén analizando tanto de ese tipo de comunidades y no está no esperando Lógicamente lo que quieres es eh, limpiar. Google, este tipo de prácticas, no lo hagáis. Direct, no es lo que yo estaba diciendo porque cuando ha dicho que, que hay gente no que en un cuarto de hora comparten a las seis siete comunidades de la misma temática y el mismo artículo sí, es que eh, parado, esa gente que sería que lo escalonara a lo mejor en vez de repartir, en, en un día publicara dos veces en una comunidad por ejemplo a otro día a otro y que si quisiera es, que es es incluso más lógico o sea tú no lo que quieres no es tener un pico en tu blog claro. de repente 300 usuarios que entren y salgan y a continuación tu, bo, tu claro. blog caiga, tú lo que le quieres es dar vida uh -huh. y primero tienes que buscar las comunidades donde tú publiques, sí. se genere interés y te lo compartan otros, te uh -huh. generen, eh, con la herramienta Ecos lo podemos hacer, lo podemos ver, te generen publicaciones eh, anidadas, claro. eso lo primero, eso sería lo bueno. Después, eh, no publiques en 15 minutos todo, no, no gastes tus balas tan rápido. Mm. Publícalo ahora, por la tarde. Mira los, eh, no, no todas las comunidades funcionan a las mismas horas. Mm. Publica claro. las horas y extiende, si vas a publicar 10 veces, extiéndelo durante 3, 4 días. Mm. Que esté vivo, claro. la publicación. Y ya, yeah. lo máximo sería, cambia los textos de todas las publicaciones que hagas. Sí. cambia las fotos uh -huh. y luego pasa y luego vuelve a las comunidades en las que has publicado y, y genera conversación una y genera conversación porque si te han dado más uno, te han dicho me gusta o te hacen una pregunta, que no se quede la pregunta ahí claro. a ver, todos vamos con el tiempo justo y es verdad que a lo mejor una pregunta no la contestas inmediatamente en el momento en el que te la formulan o puede pasar a lo mejor una tarde pero que no pasen 15 días, un mes o te olvidas completamente de ella y no contestes a... A esa duda, Pero pregunta que igual que te tampoco entiendo. te interesa contestar en el momento. Igual, o sea, no, si tú claro. estás eh, en redes sociales por la noche, uh -huh. eh, tienes la conversación y igual eh, te han preguntado a alguien que sabes que no va a tener relación eh, hasta dentro, hasta la tarde siguiente, contéstale en la tarde para que se genere la conversación. Porque, vamos a ver, eh, volvemos de nuevo a la relevancia. Tú tienes eh, una publicación que quieres mimar. Vale, eh, tú la lanzas y le aparece a una serie de usuarios. Pero, eh, si a los dos días interactúas en los comentarios, vuelve a aparecer a otros usuarios. Tú revives esa publicación. Y uh -huh. empieza a salir de nuevo en los streams de los otros usuarios. Entonces, lo que tienes que hacer, no es tanto volumen, sino llegar a la gente. Y llegas eh, a partir de la relevancia. Y, y siguiendo con el tema de la relevancia, los, los más unos que ha dicho Rangón, el tema no funcionan primero, porque Google se ha dado cuenta, pero eh, aunque el auto-rank, mmm, yo aún no diría que esté implantado, sí que hay una cierta relevancia. No es lo mismo que un usuario que entra simplemente a Google Plus a poner sus, sus posts y no hace ninguna ninguna 100 más, que ves su stream todos sus posts no tienen ni un solo más uno, ponga mm. un más uno en una publicación tuya mm. que venga Rangom y lo ponga mm. porque él tiene una relevancia ya para para Google Plus, claro. entonces que él ponga ese más uno vale más y, y vamos esto no es, no es algo eh, teórico o sea, está comprobado, yo he tenido publicaciones de 200 más unos, mm. y compartirse más de 50 veces y tener contactos míos que lo han publicado, tiene mayor relevancia de, que yo y aparecer por encima de mí en las búsquedas, mm -hmm. igual por 5 más unos y sí. dos comparticiones. Sí, esa Pero, es la, la importancia del más uno, que no es baladí tampoco. El, ah, la pulso un más uno aquí al no, otro. No, no, es el más uno de alguien determinado. Uh -huh. Sí, no, no, y tú mismo, y, el, el dar más uno, y, que y tiene mucha importancia. Y el, el tuyo, el, el tuyo, me un me das, como en el pelo, lo también es. Transferencia de reputación es lo no. que haces. Por lo tanto, sumas la reputación del más reputado y te la da a ti. Por lo tanto, tú subes por ese motivo es algo que ahí se está poniendo mucho se está viendo sobre todo cuando haya gente que está evolucionando sobre eventos y eso es mm. algo en esta comunidad X no pega para nada este evento pero como tiene 200.000 cojo y pam, entro y le casco el evento, esas mm. cosas hay que tenerlas con mucho cuidado eso va contra la etiqueta y sobre todo es claramente un abuso y se está viendo mm. cada día más eh, sí. cosas que no tienen que ver con la temática los moderadores mm, lo vigilan bastante sí. y es cierto, mucho más que en otras redes eh, por ejemplo LinkedIn ahora se está yendo de la mano en algunas cosas pues en WebPlus están poniéndole mucho mucho énfasis para que la calidad de lo que haga en las comunidades siga valiendo para algo y creo que esa es una gran herramienta que mientras esté así la, la vayamos cuidando y la vayamos protegiendo, porque no olvidemos que las comunidades las hacemos las personas que estamos en ellas. Y muchas veces depende de lo que nosotros hagamos y la etiqueta que tengamos dentro, que la comunidad siga manteniendo un nivel alto de discusión, de familiaridad y de rendimiento. Vamos a buscar rendimiento a la comunidad. Interactuamos para conocer, para aportar y para recibir. Entonces, si vienen elementos distorsionadores, que lo único que hacen es intentar lucrarse ellos, con el beneficio de los papanatas que siempre desgraciadamente tenemos, pues van a pescar en Río Revuelto. Y eso pues, bueno, eso eh, está de más. No sé cómo está en el tema de la comunidad de la música, pero es una comunidad realmente muy dispar. Hay gente de muy variopinta, de, de muchos ¿Sí? pelajes. Y sin embargo, pues tenés ahí un buen, un buen rollo, ¿no? Por lo que tengo entendido. Uh -huh. Sí, ahí. No me lo olvides. Rangón, creo que no. Eh, sí, lo que decía Esteban, lo de la música, de la comunidad de la música, creo que ha hecho referencia ¿no? a la comunidad que ah, habla sí. bastante, ¿no? ¿no? Esa, que es muy diversa. Uh -huh. Es esa, abierta esa y... <risa> y un poco abierta todo. Pues, a eh, boca, abierta. Pero eso también es importante. Si no le, he ¿no? he llamado, le he llamado Mario Pinta, por no decir que había gente de sí. muchos personajes. ¿no? Uh -huh. Ah, que sí? Pues <risa> vamos a. Sí. Dentro de, Hemos estado hablando antes del tema de los círculos, vamos a volver un poco atrás porque se había quedado una pregunta pendiente que nos formulaba a través de Google Plus eh, Paul Benítez, que es eh, si podíais comentar ideas sobre cómo segmentar los círculos y cómo lo hacéis vosotros. Es un poco, o sea, hemos hablado antes de la importancia que tiene de segmentar bien pero querían supongo que saber un poco exactamente cómo, cómo hacerlo, va en función de la persona pero dar un poco los tics básicos. Bueno, una cosa que yo sí hago, eh, porque bueno, entiendo que cada cual... Eh, creará los círculos en función de las temáticas que le apetezca, le interesa, etcétera. Pero como eh, resulta que en, en la zombilandia esta hay uy, muchísimas cosas más, es difícil saber a quién eliges y a quién no, ¿no? Entonces, yo te cuento una cosa que hago, que es previa, digamos. Yo tengo un círculo que se llama Invitados, que es donde voy introduciendo a la gente que, digamos, no conozco, pero que me la cruzo por ahí porque alguien ha compartido una publicación y parece una persona interesante o porque alguien le ha hecho un más uno alguien a quien yo no sigo, ¿no? O sea, no sé, José Luis marca un más uno alguien a quien yo no sigo y entonces me aparece a mí en el muro, ¿no? Digo, a este no le sigo, no sé quién es, eh, pero parece interesante esto que ha dicho, pero como no puedo andar mirando a cada uno, haciéndole un examen, digamos, montando su perfil y mirándolo todo, pues lo voy introduciendo en un círculo que llamo invitados. Este círculo lo tengo, eh, digamos, en su configuración, digamos, silenciado, ¿no? Es decir, no aparece por defecto en mi, en mi stream. Y cuando tengo tiempo, de vez en cuando le doy a esto, decir a este círculo, uh -huh. y durante un rato examino todo lo que hay ahí y voy viendo. Y entonces cuando veo que una persona tiene consistencia, que realmente sí que publica cosas que ya me interesan y ya le puedo más o menos clasificar, entonces digamos, o, o no, o lo contrario, ¿no? o veo que realmente no, no me interesa en absoluto, pues o le elimino, o ya le paso a uno de los círculos que sí, sí tengo eh, activos, ¿no? Entonces funciona con este círculo que llamo invitados, digamos, como una especie de, de preselección, ¿no? Como cuando Vicente del sí. llama a treinta y pico tíos que sabe que solo van a ir al Mundial 24 luego, ¿no? Pues a ver que... dónde van a pasar, ¿no? Están luego... preselección, ¿no? Es la manera en la que tengo de, de uh -huh. filtrando esto. Uh -huh. pues yo lo tengo muy parecido a Jesús. Eh, tengo un círculo que, que ya hemos comentado, que recomiendo que lo hagáis, los que nos estáis escuchando, que se llama Yo como lo queráis llamar, donde yo comparto las publicaciones que me interesan para revisarlas posteriormente y luego ya, si me interesa, las comparto y si no, me las quedo, ¿no? Pero además tengo otros círculos que, que he creado en base a la relación que tengo con los, con los usuarios. hay gente con la que he interactuado y me interesa la temática que, que de la que hablan, pues los tengo en un círculo y les llamo, y les llamo más influyentes o activos en Google Club, etc., no es que no haya más activos, sino que hay gente que tiene otros temas que no me interesan a mí tanto, ¿vale? Entonces yo, igual que Jesús, cuando quiero ver lo que se está hablando en un círculo, me voy a este círculo o estoy simplemente en la pestaña de todos, revisando lo que va saliendo en general. Sí, bueno, es el... El tema, o sea, vamos volviendo de los círculos a las comunidades, se van, van, se van solapando un poco las preguntas, pero sí que ahora hemos pasado el tema de círculos, ahora otra vez vuelven las preguntas de las comunidades, porque ya digo, se van, van llegando. Hay una de Enrique Martínez que pregunta si se puede añadir gente a tu comunidad sin su permiso, es decir, añadiendo tus círculos a tu comunidad. No, en absoluto, en absoluto, la, la pertenencia a una comunidad es un acto voluntario de una persona que además tiene que hacer clic en un botón concreto. Exacto no Tú no puedes meter a nadie en una comunidad por artículo 33, en absoluto. Si eso fuera posible, ya habría comunidades de personas <ríe> sí. porque alguien habría hecho, intentado juntar a todo el mundo ahí, ¿no? Eso además sería un spam brutal. Uh -huh. sería, un de... sería la guerra, sería la guerra de Bueno, pero claro... claro. Puede ser que se... Puede ser que a lo mejor se confunda y, y entienda a lo mejor con, que le están incluyendo cuando realmente lo que están haciendo es enviarle invitaciones, que eso sí que puede ser que a Invitar, que invitar a, a conectarse y te, te envían pero tú invitar, directamente sí. en círculos de querer que esté presente en tu comunidad eso no se puede hacer, igual que están las comunidades que unas comunidades son abiertas, otras son son privadas, o sea, directamente en unas hay que solicitar permiso o sea, que hay, el, el tema de las comunidades también es investigarlo un poco pero que es verdad que sería un jaleo que pudiéramos en las comunidades meter a quien nos la gana. O sea, bastante ¿verdad? que solicitan y luego tú filtras también. Tienes dos, tienes dos actitudes. Una, o pides permiso y entonces te lo conceden, en función de mm. lo que cada uno analice o cómo sea el ley la norma. La o dos, te invitan porque creen que eres interesante y vas a aportar a la comunidad. Hay esas dos cosas. Y en todo caso siempre será un acto personal de voluntad, el estar o no estar en ello, independientemente de cualquier otra cosa. Ah. Los círculos cerrados y los abiertos. Los abiertos. Mucho debate, mucho ruido, mucho buzz, mucha historia, más spam, más problemas. Sobre todo para el moderador. Sobre todo si son varios pintos, Por ejemplo, ese grandioso que es el de la música. Me encanta. Están juntos los de la ópera, con los del rock, con los del chill out, con los del grunge. Vale, genial. O los privados, por ejemplo. Aquellos que tienen que ver pues, con círculos familiares o núcleos culturales de un determinado ámbito que no lo abren al resto de gente. Por eso, por ejemplo, son privados. Eso es, es yo tengo uno que se llama eh, un círculo que se llama indeterminados son aquellas personas que de vez en cuando me sorprenden con alguna cosa que no eh, acabo de, de cogerles el punto eh, no me puedo desprender de ellos porque siempre acaban diciendo alguna cosa que vale la pena y prefiero mm. tenerlos cogidos antes que perderlos, y luego tengo los canela fina, mm. y entonces los canela fina son aquellos que sí o sí cuando abren el pico de eh, tipo teclado eh, dejan píldoras de esas para enmarcar. Entonces, uh -huh. bueno, no son tantos, pero a verlos hay dos. Uh -huh. En eso se está en identificar, lógicamente, y entonces sacar ¿no? lo que decía lo que decía antes eh, Susana, ¿no? que la, la fuerza que tienen los círculos insiste también en filtrar muy bien, ¿no? lógicamente. A la gente interesante que pongas en esos círculos, pues luego tu tus lecturas serán interesantes. Lo dijo la Biblia, hay que evitar el trigo de la paja, punto. Direct bueno, y directamente. Para eso, y para eso los círculos, creo que no se ha llegado a comentar, eh, también te vienen bien. Tú puedes crearte un círculo, yo tengo un círculo de estos que comenta, eh, que tengo configurado para leer todo. Uh -huh. O sea, es que todo lo que, que es todo. escriben eh, me llega una notificación, las personas que están en el círculo. Obviamente, tan pronto hago eso, eh, en mis personas, esas personas pasan a la relevancia alta. En, la sí. lista, en el listado de personas que tienes en tus círculos, el listado por defecto es por relevancia. Tan pronto pones a una persona en un círculo que tengas puesto recibir todos, sube automáticamente hacia arriba. Y después uh -huh. tienes que los círculos también les puedes decir eh, cuánto ruido, eh, los círculos irán uh -huh. las comunidades, uh -huh. cuánto ruido quieres que te hagan en tu stream principal. Entonces, pues, yo tengo círculos que simplemente eh, quiero verlos cuando vaya ahí y otros que quiero que enriquezcan mi stream con temas que me interesan. Entonces, es sobre todo eso. Eh, eh, yo los círculos los gasto sobre todo para la clasificación, pues, por ejemplo, local. Eh, tengo una serie de, de círculos por zonas, eh, pues Alicante y, y otras uh -huh. más, para, para realmente... Eh, poder en un momento dado hacer una acción eh, más eh, para ese público local. O sea, geolocalizas. Sí, sí. Sí. Claro. Eh, sí. Pero lo que no hago, sobre todo desde que empezaron las comunidades, es la, pub la publicación a círculos. Uh -huh. eh, bueno, como mucho hago publicación, sí que tengo un círculo de tonterías, de tipo Facebook, por uh -huh. así decirlo, son gentes que, que realmente ha pasado después a, a formar parte de de, de mi Facebook, que es eh, más bien personal, y, y solo publico en círculos en círculos ampliados, cuando quiero hacer una difusión, eh, pero que no se vaya a público. Realmente, eh, habíamos comentado al principio de la charla, qué cosas hacer, tienes que decidir la imagen pública que vas a dar de Google+. Plus. Uh -huh. eh, yo no soy un buen ejemplo porque quien vea mi, mi, mi stream de Google Plus verá mucha guerra en las galaxias mezclada con SEO y cocina y alguna que otra nube. Pero, ¿Quién ha dicho que hay una regla? O sea, cada uno comparte sí, lo que sí. buenamente quiera. Bueno, sí, pero, o sea, pero tienes listo. que pensar si lo vas a utilizar eh, sí, para sí. temas empresariales, uh -huh. preservar la parte pública, que es, es la que realmente te va a producir SEO, uh -huh. para eh, dar el contenido, para dar esa imagen. Y después sí te puedes reservar los círculos, las publicaciones privadas, ya para temas más detallados, más que eh, no quieras dar esa imagen pública de, dentro de, de tu stream. No o bueno, sea, es una opinión. Sí, sí, aunque la cocina y la guerra de las galaxias interesan, o sea, quiero decir que eso es lógicamente, estamos diciendo, que la gente puede comentar lo que quiera, pero es verdad, que si te vas a no bueno, cosas en una más, cosa o en otra no hay nada más heavy que hacer unos huevos fritos en la estela de, de una start sí pero por ejemplo si, si hay gente que utiliza los círculos temáticos mm. pues realmente que se vaya a poner a, a ver me haya clasificado como seo y de repente le aparezca una estrella de la muerte o le aparezca unos huevos fritos pues bueno puedo ser fácilmente eliminado de, de ese círculo de seo entonces pues le puede provocar más sorpresa del día Sí, pues no sí yo prefiero para eso, para las publicaciones, eh, elegir comunidades, publicar mucho sí. en comunidades. Serás, serás un SEO estrellado, huevos estrellados. Sí. O estarás en dos círculos, en el círculo de SEO, que luego te quitarán y te pondrán en el círculo de tonterías. Sí, posiblemente, o sea, pues eso. Pues, recuerden que pueden, puedes poner a tus contactos en diferentes círculos en cuanto quieras, así que no hay problema. De todas formas, eh, no sé, el, el perfil, el tratamiento ese, lo que da es un, una idea de personal. Eh, la mayoría de la gente que me sigue son temas de social media, deseo uh -huh. y bueno, comprende esas cosas. Pero mejor si dejas claro el tema en tu perfil, uh -huh. desde mi punto de vista. sí Pero volvemos sí, sí. al tema de si ¿no Google me cruces una red social o no, justamente lo que tú estás haciendo está bien, tú estás compartiendo contenidos de tus sector, social media, SEO, pero también temas personales y eso es el social media, uh -huh. eh, la gente está compartiendo sobre lo que comieron en el día, sobre el artículo que encontraron de, de redes sociales o su opinión de la última película que vieron, eso es social, o sea que en uh -huh. verdad estás haciendo bien. Yo, por ejemplo, hoy he tenido una publicación de una frase positiva que entonces, paso a paso va a ser tema interesante y, y hace tiempo que no hacía publicaciones así, pero en Google Plus también funciona muy bien. O sea, la gente quiere no quiere que todo sean noticias y artículos, no, no también quieren el, el, la parte social. O sea, está demostrado que Google Plus es más social, es, es, es, es tan social como todo. Sí. Yo quería pasar una, una pregunta de, de María Ángeles de, de Llavia eh, que dice que lo que uno publica en un círculo específico o en una comunidad se interesa en el buscador. No, no. es privado. Ajá. Si, si el círculo es público, vamos sí. a ver. Bueno, eh, exacto, sí, sí. Ya, pero eh, el círculo, si tú publicas en un círculo, es privado siempre. Okay. Eh, si publicas en una comunidad pública, sí que se indexa. Pero ¿Sí? los círculos, por definición, tanto los círculos ampliados, son siempre privados. No se indexan. Bueno, no se no, indexan, pero, pero, pero, no salen en el buscador. Pero, eh, lo de no se indexan, no, pero, no, pero, no salen en el buscador. Pero, sí, no, pero si tú lo tienes, a ver, si tú esa persona la tiene metida en un círculo, aunque ya eh, se ha publicado en público, a ti te parece un círculo si ha, compa no, ha compartido con, con solamente con un círculo no lo he hecho en público claro, si tú no lo compartes pero, eh, vale. entonces estarías claro, compartiéndolo círculo, en público sí, pero, claro. pero la persona que lo lee lo está leyendo en un círculo es decir, yo quiero leer meter, lo que hemos dicho seleccionar de mi trinaba un círculo concreto de, de redes sociales, me va a aparecer alguien que haya publicado en público en ese sí, sí, eso sí pero si tú compartes a, a la hora un de círculo es privado siempre. Claro, o sea, a la, hora, a la hora de compartir un S no le das en público directamente que segmentas en uno de los círculos que tú tengas. De hecho, luego, si a lo mejor quieres compartir esa publicación, siempre te sale el aviso de esta persona no lo ha compartido sí. públicamente, o sea, no lo ha compartido públicamente. ¿Estás sí. seguro que quieres compartir eso? O sea, ese aviso siempre siempre se muestra. Bueno. Uh -huh. O sea, que es es la importancia de lo, de lo que estábamos haciendo. Sí. hay pues... otra pregunta. Perdona, Yolanda, que la tengo etiquetada y... y... Uh -huh. Y creo que le deberíamos dar paso. La fórmula Paco de Pascual y dice, ¿qué pasó con las tendencias en Google Plus al estilo de Twitter? Me pareció ver un amago en, el, en mi stream. Las tendencias conectan al, al usuario, entre los usuarios y dan dinamismo a las redes sociales. El apartado temas interesantes está lleno de chorradas. ¿Cómo se clasifican por interesantes? Se clasifican pues, no, por el número de más unos comparticiones que se producen en el, un corto espacio de tiempo. Si tú, tienes, si tú te vas a las 2 de la noche a, a España y compartes algo y estáis 20 hablando sobre eso, ¿sabes? ya lo tienes en, en temas interesantes. Estamos, no, es, es, no son temas interesantes, son temas populares. Sí. sí, exacto. Vale, pues, inter bueno, Interesantes para alguien que está hablando. Aunque sí. los veamos una chorrada, pero... Pero, yo pero... Se basa en un concepto de popularidad, porque mm. además no, no solo es una cuestión de números, sino también, porque a veces entras y puedes ver que hay publicaciones que tienen relativamente pocos más unos. Es una mezcla, hay algo algoritmo... No, no, eh, pero tienen pocos más unos pero, eh, en sí. un periodo en el que no se han producido más unos. Exactamente, exactamente. O sea, es una... Pero, pero es una velocidad, es decir, que si en un periodo corto de tiempo entran esos 20 más unos más o menos de golpe, entra ya directamente en temas interesantes. Y que no mostran. se están produciendo en otros, o sea, esto es, sí. es una montaña, o sea, si eres el más popular, en ese momento determinado Exacto. entras. Ese es el trending topic de Google Plus, casi la, casi. ¿Vale? Sí. Funciona de manera similar a Twitter, es decir, funciona por el tiempo, mm. el, en un tiempo muy concreto, muy limitado, y por cada de, de más uno. O sea, el funcionamiento es prácticamente igual. Uh -huh. y, el, y lo que habéis dicho, el número de... y, la, y los más unos que haya en ese momento. Y si no hay nadie haciendo más en ese momento y tú juegas 20, pues automáticamente te metes ahí. Cacho. Pero bueno... más unos comentarios compartidos que todo eso es... Uh -huh. Sí, ¿no? ahora, veces, tres más. al principio hace como dos años, cuando recién empezó Google Plus, o hace más o menos un año y medio, era a partir de 15 más 1. Uh -huh. Yo me acuerdo que tenía más publicaciones que para una empresa que cada vez que pasaba los 15 más 1 era tema interesante muy fácilmente. Pero ya hace más de un año y medio que no, es más difícil, pero yo he tenido publicaciones y es un algoritmo que no sé cómo lo miden porque yo he tenido publicaciones con más de 90 y tantos más 1, no me acuerdo cuántos compartidos y comentarios y no eran tema interesante. Pero... pero pero últimamente. O se ha producido en un momento en que había mucha actividad y entonces no llegas a, a sobre, sobrepasar la media, o se ha producido muy espaciado en el tiempo. O sea, igual has conseguido 93 más unos, pero igual en dos días. No, no, pero ojo, que me, me entré a temas interesantes para mirar si estaba la publicación y habían publicaciones de otros perfiles con menos eh, más unos. Sí. Pero Sí, tú, por ejemplo, la, la, eh, la publicación esa que has comentado de, de frases, eh, no sé, me voy a, no la he visto, pero me voy a, a tirar al ruedo porque he hecho el ejercicio varias veces. Puede ser que la hayas publicado entre las cuatro y media y las cinco y media en España. No, ¿Y que, no? no, no había... he publicado eh, sobre la... la... No me acuerdo si ha sido sobre la una o dos de la tarde, o sea, no ha sido ni siquiera temprano de la mañana. Ha sido la no. mañana, pero no, no tan temprano. Y ahora estoy viendo que tiene 230 más 1 y 43 partidos con 20 comentarios. Eh, me he, hecho, sí. he hecho varias veces ese ejercicio con, mm. con frases, con imágenes eh, llamativas eh, en ese periodo de tiempo que es cuando, por ejemplo, en Latinoamérica eh, se Han están levantando. están despertando, sí. Y, y, bueno, he conseguido, eh, potenciándolo, buscándolo, eh, una frecuencia de éxito bastante importante. Sí. Y, por ejemplo, a mí me pasó ayer con otra publicación de, del último post que he hecho en mi blog, eh, que lo hice tarde porque terminé la publicación tarde y dije: Bueno, la comparto ahora porque ya no voy a esperar hasta mañana. Eh, el caso es que mientras dormía se eh, empezó a promover en, con gente de Latinoamérica y también mm. ha sido tema interesante. Y eso, eso no es un pensamiento ni nada, sino es el último post que he hecho: tiene 99 más 1, 28 compartidos y si quitamos comentarios. Eh, y quería comentaros, bueno, simplemente por esa publicación, que gracias a que ha sido tema interesante he recibido hasta las 7 y media, porque no, no he entrado de, luego, eh, no he entrado después, 600 visitas solamente de Google Plus a mi blog. Uh -huh. Tiene un pico altísimo porque uh -huh. claro, mi blog no es un blog de, de gurús, ni, ni de los más conocidos, tiene 6 meses, y tiene un, un promedio de visitas de 100, 200, dependiendo del día, ojo, 200 como, como un buen pico. Pero solo de Google Plus ha recibido uh -huh hasta las siete y media que debe haber sido subiendo siete visitas uh -huh. con lo cual que me ha sorprendido porque claro luego dicen que Google Plus es un pueblo fantasma pero no señores para nada no, para nada es un sitio donde se ve bastante bien el tema como ha sido eh, que no lo hemos comentado son los ecos Ajá, esa publicación así. sería interesante ver los ecos que además te te indica hombre le falta el geoposicionamiento que nos dé más información sobre eso pero sí la velocidad con la que con la que se ha empe... eh, se, se ha compartido, se ha compartido y, y cómo se ha visto uh -huh. sí directamente y bueno eh, ya porque vamos avanzando en todos los temas hace unas semanas no es cuando Google Plus en el perfil empezó a mostrar al lado del número de seguidores el número de vistas no exactamente ahí un número se sabe exactamente eh, que, o sea ¿Cómo se acumulan todo ese número de vistas? ¿Es por el más uno, los comentarios que ha recibido, la gente...? Es un conjunto de cosas que más que nada demuestran sobre todo el concepto este de la capa social. Es una suma uh -huh. de muchos conceptos que hace que de hecho se creen situaciones, bueno vamos a decir, curiosas. no de Personas que tienen ciento y pico seguidores y tienen diez millones de vistas. Eh, esto... Uh -huh. El día que salió, a mí me dejó... Sorprendió, muy... claro, sorprendió porque fue hace claro, tres semanas, no llega un mes, ¿no? No llega a un mes. Por cuestión profesional me puse a mirar cómo funcionaba y decía, pero esto, esto es un absurdo, ¿no? Esto parece más bien que como lo acaban de lanzar no funciona bien o algo. Y uh -huh. Luego al final no, evidentemente se ha descubierto, ¿no? Eh, como tiene mucho que ver también con las imágenes, las personas que comparten muchas imágenes y aparecen en Google en la sección imágenes tienen mucha potencia. Eh, por ejemplo, y a mí uno de los casos que me llamó mucho la atención fue el de una persona que es que muchos la conoceréis seguramente, el Potro, que es una persona que se dedica, eh, tiene un blog muy potente sobre Blogger y comparte muchas plantillas. Esto hace también un efecto brutal, las plantillas aparecen en imágenes y se comparten mucho, etcétera El Potro es un tipo que tiene ciento y pico seguidores y tiene, no son 100 millones de visitas o algo así, ¿no? Hay otra chica parecida que es Carla Castañeda, que le pasa lo mismo, que tampoco es que sea activa en Google+, plus pero, y tampoco tengan miles de seguidores pero tienen también millones y millones de visitas por lo mismo, porque generan muchas publicaciones que se comparten en, en imágenes y en plantillas etcétera, y todo, esto, todo eso va sumando ayer eh, estaba leyendo por si alguien quiere saber un truco que esto no sirve para nada, pero estas métricas de vanidad que se llaman, ¿no? ¿Quieres que te suban mucho las, el número de visitas? Te cuento un truquito, venga, mira, muy fácil pasa si te paseas por tu ciudad sacando fotos de comercios y de empresas que sepas que tienen ficha en Google+, Plus pero que no la están utilizando demasiado. te de, dedicas como es libre? Esto se puede hacer a través de Google Maps o a través de, de Google Places, perdón, a través de Google Plus local, a subir las fotos de esas empresas. Imagínate, por ejemplo, que en tu ciudad el corte inglés, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Pues no, no, tiene muy cultivado el tema y no tiene ninguna foto o tiene solo una. Entonces te vas al corte inglés, tres o cuatro fotos del corte inglés, las subes y como cada uno que busque el corte inglés se la va a encontrar, te va a sumar. Esto lo hacía un chico en, en un post en, en inglés y hacía el experimento, el chico tiene, nada, ciento y pico seguidores y sacaba una impresionante como había subido de... tenía 30.000 vistas a más de 3 millones en un solo mes sin hacer absolutamente ninguna claro. publicación en Google+, Plus, solo con las fotos que había sacado de negocios locales y que había colado tal, o sea, que a los que les gustan estas cosas pues ya sabéis, daros mañana una vuelta por la ciudad O sea, que, <risa> que, si, que si mañana empezamos a ver todo en Google+, Plus, ¿no? el repleto de escaparates de sitios, o sea, vamos, desde aquí directamente... Bueno, de de todas formas, los estoy pensando, eh, eso no sé. Eh, igual para un usuario normal eh, no le supone nada más que subirle el ego pero yo, por ejemplo, en los informes que nos manda mensualmente Google del de, de uso que hacemos de la red, yo tengo uh -huh. un 40% en búsquedas por imágenes. Uh -huh. o sea, pues ya, eh, ya sabes. El tema no, de, de empresas, de promocionar empresas, habría que ver eso, eh, el, el SEO que aporta. Tendrá uh -huh. no, sí, también repercusiones por ahí, así que ya sabéis. Seguro que todos, sí. todos sabéis perfectamente que la. Que, la parte local de Google Plus no está muy potenciada porque uh -huh. eh, sabéis que automáticamente todas aquellas empresas o profesionales que se han geolocalizado a través de Google Maps, eh, en el momento de la aparición, no inmediatamente, pero al poco tiempo de Google Plus, se creó automáticamente lo que se llama una ficha de negocio local. Uh -huh. Estas fichas, en un porcentaje impresionante, elevadísimo, están, uh -huh. no están reclamadas o, o, si lo están, no han sido luego utilizadas por sus dueños, eh, muchas no hay foto. O sea, no están, ya... no están completas con la, con la importancia del SEO local, ¿no? Todo lo que, si tienes completado toda esa ficha, o sea, te va a llegar muchísimo tráfico, muchísima gente, muchísimos clientes a la puerta de tu local. O sea, es. Hay muchas que están prácticamente abandonadas, entonces basta con que uno vaya dentro de Google Plus a la parte local, ponga el nombre de su ciudad, vaya viendo todo lo que hay y allí donde esté abandonado, pues que vaya al día siguiente con la cámara de fotos y saque foto del local y la vuelva. Pues nada, si sí, esta semana empezamos a ver muchas más fotos de locales, ya sabemos por dónde ha salido la, la idea totalmente. Bueno, pues eh, lógicamente estaríamos hablando porque Google Plus tiene pues... Mucho, mucho, mucho como para como para ir siguiendo. Así es que creo que va siendo ya hora, ¿no? De ir dejando la, la charla en alto, como yo siempre digo, para una segunda parte. E iniciaría ya lo que sería como el cierre, aportando por parte de cada uno de vosotros esos consejos que sí quedaríais que se hayan quedado en el tintero de cualquier tema, temas círculos, comunidades, cualquier otra cosa, perfil, o otros consejos que queráis dar a la gente que que se quiere aproximar a Google Plus o que utiliza Google Plus pero quiera a lo mejor potenciarlo. Así es que si utilizamos otra vez el sistema este que nos establece de, de, por orden alfabético, pues te tocaría, Esteban, aportar esos consejos finales que le darías a la gente sobre, sobre Google Plus. Pues, yo le diría a cualquier usuario tres cosas nada más y así dejo que los demás digan las suyas. Una es eh, las redes sociales pueden ser un artificio, ¿no? En función de que tú sientas que realmente estás construyendo tu, pro tu propia red y lo que estás utilizando es una herramienta. Que Google Plus mejor que cualquier otra herramienta te va a permitir hacer muchísimas más cosas mejor organizadas, mejor segmentadas, mejor tratadas. Uh -huh. Y te va a tratar mejor que cualquier otra red social si tú a ella la tratas bien. Por lo tanto, debes eh, tener... Eh, Educación, debes tener comprensión, debes eh, res, tener respeto y respetar temáticas, eh, posición, personas, eh, situaciones. Y una cosa muy importante, ninguna tiene la panacea, eso mm. lo tengo claro. Pero hay una que no tiene la panacea, pero sin embargo que ayuda a hacer los panes. Y yo creo que esa red, por encima de cualquier otra, es justamente esta. Eh, Google+. Plus, Oye, Plaza. Estuve el otro día en una Google Academics uh -huh. y claramente se definió que todo aquello que se trabaja bien desde Google, Plus eh, va a ayudar muchísimo a que tengas que hacer menor inversión en AdWords. Y hablando ya de eso desde el ámbito social media, es un tema bastante interesante. Así que, bueno, pensemos que no es un artificio y que la realidad es innegable. Por tanto, a ella, potenciémosla, saquemos la eficacia y cumplítenlo. Uh -huh. Y gracias a todos por estar aquí. Hombre, no, gracias a ti desde luego, Esteban. Pues a ver, Jesús, ¿tú qué consejos, qué tanda de consejos le dirías a la gente? Bueno, eh, yo incidiría en un detalle y a partir de que cada uno actúe en consecuencia. Eh, Google Plus es sobre todo un sitio para conversar creo que lo que, le, eh, que aunque no lo hemos dicho pero una cosa que diferencia mucho de otras redes es que sabéis que Google es un es impresor en sí mismo que eh, ha puesto todo el fuego toda la carne en el asador como se dice para potenciar eh, Google pero Google Plus pero que lo ha hecho desde sus herramientas internas no desde decirte bueno si quieres comentar en YouTube hazlo aquí si tienes una cuenta Gmail ya tienes Google Plus solo con darle a un botoncito no ha tenido que recurrir como, como otras redes, a potenciarlo desde elementos externos, a darse a conocer a través de abrir mucho su API, permitir que terceros desarrollen un montón de eh, herramientas que permitan que sus botones estén en todas partes. Esto es bueno al principio para una red social, porque hace que se conozcan muchos sitios externos, pero acaba eh, produciendo un fenómeno que yo he llamado la robotización, que es lo que ocurre en Twitter últimamente, ¿no? que cada vez hay menos conversación y cada vez hay más mensajes que son monólogos. Google Plus no tiene esto. y En Google Plus la relevancia se gana a través de la interactuación. Por lo tanto, es eso. Es un sitio para eh, conversar y es un sitio donde, bueno, me da igual que te dediques al SEO, te dediques a la arquitectura, eh, quieras saber de cocina o te interese, no sé, el deporte, ¿no? Eh, es la conversación donde se gana relevancia, es la conversación donde se gana riqueza y para eso está. Entonces, los que tengan ese, bueno, ese pequeño mal vicio heredado de entro, dejo la huella y me voy, no, no, no van a entender nunca. Esos son los que probablemente piensan que Google Plus es una ciudad fantasma porque como no interactúan con los demás, a su vez los demás tampoco interactúan con ellos y dicen, nadie me hace caso, claro, porque tú tampoco haces caso a los demás. Al final es conversación y la conversación y la comunicación solo se perfecciona cuando hay feedback. Si solo hay emisor, mensaje y receptor que supuestamente está ahí pero no hay devolución de la jugada, esto no se ha perfeccionado, esto no es comunicación de verdad no. y por tanto no llega a ninguna parte. Entonces, comunicación es la palabra. Normal, porque se llame red social o capa social, la palabra social es eso, social. O sea, si no directamente se cae, se cae vamos, en el 50% no, yo diría muchísimo más, se queda en una red pero si no aportas nada, nada, directamente. Pues eh, a ver, José Luis, ¿qué consejos? ¿Qué dirías a la gente? Bueno, eh, el consejo era el que ha comentado Jesús Pérez también. Uh -huh. Pero ya que no me voy a repetir, simplemente diré que aparte de todo lo que hemos comentado, están las páginas de empresa. Uh -huh. De las que no hemos hablado, pero que son una extraordinaria herramienta para darse a conocer las empresas. Uh -huh. Y están los eventos. Que también eh, no se utilizan aún mucho, pero que consiguen una buena integración entre lo que es el evento físico y el uso que le dan normalmente los, los usuarios que van a ese evento físico de las redes sociales, subiendo fotos, comentando durante el proceso del evento. Eh, conversación, presencia... Si buscas eso, en Google Plus lo vas a, a encontrar, no estás recortado por 140 caracteres mm. ni tienes que pagar para que tu mensaje llegue. Ya es lo que tú quieras, si te esfuerzas pagando un SEO, pagando una web para conseguir posicionamiento y tienes aquí una herramienta que te puede ayudar tanto en el SEO como es Google Plus mm. y la obvias por que te hace es eco de, de los mensajes de gurús contando que se ha muerto, que se va a morir o que está en vía de morirse, pues bueno, ese ya es tu problema. Sigue pagando SEO, eh, sea barato o caro, eh, cuando tienes ahí una excelente herramienta para crear una comunidad para tu empresa y, y darle unos contenidos ricos y realmente segmentados. Es simplemente eso. El uso sí. que le puedas dar es muy grande, tanto si eres usuario como si eres empresa. Uh -huh. Ojo, que eso no quiere decir que se pasen solamente a Google Plus, o sea sino que es un complemento y sí, que, sí. No, o sea, que no le den la espalda a Google Plus, no, que no, están en el no, resto no. De las redes, es, pero que mucha es gente está en el resto de, de las redes. redes. Sí. Lo que pasa es que también eh, eh, buscamos, eh, sobre todo con empresas, eh, estar en el buscador mayoritario y queremos hacerlo de espaldas a las herramientas que nos ofrece uh -huh. eh, cada uno se machaca como quiere Pues a ver Rangón, ¿qué, ¿qué nos aportas? Bueno, eh, yo para cerrar voy a dar una serie de consejos y cosas que no se hacen que, que son imprescindibles pues, más o menos, desenvolverte bien en, en Google+, Plus, que no llegues al final y digas, pues, todo un pueblo está o aquí no hay nadie, o aquí no encuentro contenido. Que la gente te, te acaba de decir y, y no entiende, vamos. Y, y ocurre porque no lo, no lo están haciendo bien. Primero de todo, eh, lo que hemos comentado en algún momento, el perfil importantísimo cuando empiezas en, en Google+, Plus, rellenarlo. Que yo mismo cuando alguien me añade, lo primero que voy a ver es su tarjeta de visita, su Google, su Google Card, perdón, que es la en la que te muestran la imagen de encabezado, su fodito y su eslogan. Si eso no está rellenado, yo automáticamente a esa persona no la añado en mi círculo. O en sea, entrada estoy haciendo la Entonces, cada uno que lo piense, se dé de alta, lo primero que haga es currarse el, el perfil mucho, mucho. No solamente para que te busquen, sino también para cuando tú añadas a alguien, esa pues persona, que vamos a ponérselo fácil también sepa eh, qué es lo que publica y qué tipo de persona eres oye, si, si me interesa te puedo añadir pero sí que si no me dice quién, es, quién eres pues no, evidentemente no. una que tienes el segmenta, crea, crea círculos añade gente y, y, y hazlo según tus intereses y, y ay falla, ha fallado otra vez <risa> el rangón rangón no sé si nos escucha. Es en crear contenido de calidad, en crear juegos perfectos. Te decía, no sé si nos escuchaba Rangón, porque otra vez ha habido una frase ahí en la que el medio sí, se ha quedado. Pues la última frase tuya se ha quedado entrecortada y el mensaje ha sido mímica, o sea. Uy. Ha fallado, ha fallado el sistema, o sea, directamente, pero bueno sí y nosotros a medias, cuando dices te escucho, entonces sí antes no, entonces creo que con todos los consejos que has ido dando porque si no el sistema pues va a ser que no, Ahora que sí, no nos deja sí, por dónde me he quedado, pues en la última frase totalmente, en la última frase te ha dejado, Nada. te ha dejado fuera el sistema, pero bueno, supongo que recopilando todos los consejos que ha ido no desgranando a lo largo de la charla, pues con eso, con eso nos quedamos, vale, y así le damos paso ya a Susana para que nos diga ella qué consejos finales le diría a la gente sobre Google Plus. Vale, pues me habéis dejado sin, sin consejos porque los habéis dado todos. Uno a uno, he ido pensando y habéis dicho todos. Pero bueno, además de todo lo que han dicho mis compañeros, añadir que, que simplemente Google Plus es una capa social que técnicamente tiene las mejores funcionalidades, bajo mi punto de vista, ¿no? Eh, Tú estás en Google Plus y puedes disfrutar de todos los servicios de Google, además de las funcionalidades de Google Plus, que ya son muchas. Eh, gracias, bueno, integración de todos los servicios que tiene Google. Pero es importante eh, cuidar tu perfil, como ha comentado Ramón. Eh, si no tienes una foto para poner en tu portada, si tú pinchas en cambiar portada, vas a ver que Google Plus tiene para ti una variedad de fotos que puedes utilizar gratis, preciosas, son muy, muy bonitas. Eh, no tienes excusa para tener tu perfil con las rayas de colores. Pon una foto. Si no tienes una, pon una foto en Google Plus. Rellena bien tus datos. La hovercard o tarjeta de visita virtual la estás utilizando cada vez que, que haces una acción en Google Plus. Si haces un comentario o si haces un basuno, si participas en una comunidad, tu, al poner el cursor encima de tu nombre, salta una ventanita con tus datos principales. Y si esos datos no están rellenados, uh -huh. el usuario va, tiene solo dos segundos para decidir si te añade o no te añade. Entonces, en gran parte, la responsabilidad de ordenar bien tu perfil se va a traducir en la Homework Card y el usuario va a decidir en pocos segundos si te añade o no. lo cual, llénalo bien, rellena tu eslogan, rellena tu, tu ciudad. Eh, y simplemente cuando, cuando aprovecha también las funciones de edición que, que puedes hacer en Google Plus, puedes escribir en negritas, puedes escribir en cursivas, esto es una cosa muy importante porque le das un estilo a tu publicación y una personalidad para comunicar con el curso, con lo cual tienes muchas funcionalidades que puedes aprovechar para darte a conocer, menciona a las personas cuando compartas una publicación de otra persona, menciónala, para que esa persona se entere venga, te agradezca, te conozca, te va a añadir automáticamente y así empiezas a hacer networking, con lo cual conocer gente en Google Plus no, no es difícil, además de participar en las comunidades, además de compartir contenido de otros solucionándolo, eh, tienes muchas, muchas posibilidades de conocer gente, hacer un buen networking y hacer un buen principio para, para tener una buena calidad de uh -huh. Pues creo que con todos estos consejos Aunque aquí lógicamente va, La gente no está viendo pero por el chat interno están diciendo Pero tampoco hemos hablado de esto y de aquello y de aquello Claro, o sea, una primera charla sobre Google Plus Cuando es y abarca tantísimas cosas Pues no da para, para tanto Pero esto quiere decir que tendremos que hacer Otro hanautón dedicado ya a temas Como más específicos dentro de, de Google Plus Porque creo que con esta charla Que hemos compartido tanto con Esteban Como con Jesús, como con José Luis Rangón Y Susana, hemos demostrado que Google Plus, o sea, ni es mejor ni peor que otra red social pero que está ahí y va a pelear y sigue peleando y aporta muchas cosas buenas. O sea que con lo de Pueblo Fantasma, nada de nada y nada. Simplemente que quiero dar las gracias por haber compartido con nosotros, por haber dado todos esos grandes consejos sobre, sobre Google Plus y ahora ya está en la mano de cada uno, el que quiera utilizarlo y estar dentro del círculo o no. Y si está, que se comunique ¿no? directamente y que le aporte la parte social. Así que muchísimas gracias a todos y a la gente que nos está siguiendo en directo, pues también muchísimas gracias por estar al otro lado y recordar que durante toda la semana en las redes, durante 24 horas, 7 días a la semana estamos pues tanto en Twitter, Google Plus, Facebook vamos, como en todas las redes sociales y que nos vemos aquí el próximo jueves, así es que nada, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros Hasta luego.